Eh, por, gracias Marco, de dos personas por ministerio o por organización, o sea que eh, eh, hay un máximo cupo, aunque, aunque haya vaya gente que quiera venir, así que, eh, vamos, cualquier cosa, si alguien está interesado, nos lo avisan, y ahí tienes toda la información, ahí en el link. ¿OK? Regístrense por favor para la online, la online sí es totalmente gratuita, y bueno y espero poder verlos O oírlos durante la conferencia Ahora vamos a hablar un poquito de las visualizaciones Y mucha gente nos pregunta acerca de, la, de, de esta parte Porque vamos es lo que Digamos Para lo que mucha gente quiere utilizar de H&S Quieren tener un tablero de información Donde pueden ver enseguida Qué es lo que está pasando en su país O en su municipio O en su clínica Acerca de estos eh, programas de salud que están llevando, ¿verdad? Y aquí les estoy mostrando más un pequeño diagrama, porque a lo que queremos llegar es a un tablero de información, que tenga todos los reportes, tablas, gráficas, lo que sea, ¿verdad? Pero tenemos como siempre comenzar con datos, ¿verdad? Y por eso es que hemos estado insistiendo en, en, en tener programas de datos bien estructurados, con... De una manera que se puedan leer y, y, y comparar. Porque a partir de estos datos es que vamos a llegar a las visualizaciones. Eh, una visualización sería una combinación de datos de una manera u otra. Y los datos pueden ir directamente, como datos así como están. Por ejemplo, si uno quiere representar el número de consultas que se han tenido. Y, y quiere hacer una gráfica de eso. pues Los datos pueden utilizarse directamente. En una visualización, ¿verdad? Es decir, una gráfica, cuántas consultas hubo hoy, cuántas consultas hubo ayer, cuántas consultas hubo anteayer, ¿verdad? Pero a veces eso no es suficiente. Uno quisiera saber, por ejemplo, de todas esas consultas, cuál es el porcentaje de esas consultas que fue de pediatría. Y ahí ya uno, si quiere, puede hacerlo muy sencillo, utilizar número de consultas de pediatría y número de consultas normales, pero lo más normal sería que se combinasen esos números y se, y se hiciera un indicador. O sea, un indicador que tenga el total de consultas y cu cuáles son ellas de pediatría, y así calcular un porcentaje. ¿verdad? Y a través de eso, combinados, se forma una visualización. Luego un tablero sería un conjunto de distintas visualizaciones, de distintos tipos, con sus interpretaciones o cualquier tipo de información que nos ayude a contar una historia o a expresar los valores de una manera que uno pueda entenderlos de lo más coherente posible. ¿verdad? Muy bien. Ahora, las herramientas que nos van a permitir hacer eso son estas que están viendo aquí. ¿verdad? El visualizador de datos, que sería digamos, donde se hacen este tipo de, de, de visualizaciones en general. Luego tenemos la herramienta de informes de eventos, esta se utiliza, el visual de datos se utiliza un poquito para todo, pero la de informes de eventos es un poquito más específica para, bueno, lo que estaban trabajando ayer y lo que vamos a trabajar mañana, datos individuales, ¿verdad? Haciendo, permitiéndonos hacer una línea, una lista de, por ejemplo, todas las personas mayores de 18 años que fueron testeadas en el mes de abril, nos puede dar una lista con los nombres, los apellidos, toda la información necesaria, y es más, más utilizada más cerca de donde se está efectuando la, la intervención. Eh, importante decir que esta app de informes de eventos es bastante vieja, ¿ya? o sea, hace varios años que se está usando, y se, estamos trabajando en, en una versión nueva de esta app dentro de poco, así que eh, estén atentos. El visualizador de eventos es igual, es el compañero de, estos, de esta app de informes de eventos, que lo que hace es... Permit, nos permite hacer gráficas con los mismos datos verdad? Muy similar a lo que se puede hacer con el visualizador de datos Pero más enfocado en datos individuales Luego tenemos el app de tablero Que es vamos donde uno haría el conjunto de todos los distintos tipos de visualizaciones Y, y, y uno puede tener tableros nacionales, por ejemplo Que se van para, para todos los usuarios O uno puede tener tableros individuales que solamente sean para, para uno mismo el app de informes nos permite preconfigurar un montón de reportes que nos estarían diciendo, bueno, qué es lo que está pasando y que tendríamos que, que, que preconfigurar, es un poquito más complicado y no vamos a estar hablando de ella mucho en esta, en esta vez. Al igual que la, el app de analítica de uso que nos dice qué es lo que están haciendo nuestros usuarios dentro del sistema. Otra app que también podría dar, llamarse como de analíticas y que no está aquí es el app de mapas que nos permite... Configurar este tipo de visualizaciones en un mapa Ahora, antes de, antes de, de, de ir directamente y ponernos a hacer, a hacer las visualizaciones Tenemos que pensar que para lograr eso necesitamos un par de cosas ¿verdad? En general, lo que necesitamos siempre es el qué, el cuándo y el dónde ¿Verdad? Y, esa, y esas tres preguntas están divididas en, en dos tipos de, de dimensiones ¿verdad? Por un lado tenemos las dimensiones estáticas Estas son cosas que siempre, sí o sí, tienen que estar consideradas A la hora de crear una, una visualización En primer lugar es el cuándo, los periodos ¿verdad? Es que, estamos, ¿De cuándo estamos hablando? Cuando, si queremos ver cuántas personas nacieron Tenemos que especificar sí o sí cuándo estamos mirando ya sea este mes, el mes pasado, o hace cinco años. Luego tenemos que ver el dónde. ¿Dónde lo estamos viendo? ¿Estamos mirando todo el país? ¿O estamos mirando solo una región? ¿O estamos mirando solamente esta clínica específica en la que yo estoy trabajando? ¿verdad? Y todo eso es configurable, obviamente, pero tiene que estar sí o sí especificado qué es lo que estamos mirando eh, dónde y dónde lo estamos verificando. Y luego está el qué. ¿Verdad? el que serían la combinación de elementos de datos, o sea, lo, lo que las personas están ingresando de manera individual en sus clínicas, y los indicadores que serían cálculos realizados a partir de este tipo de, de datos. Por ejemplo, un, y lo voy a decir varias veces porque siempre hay confusiones, un elemento de datos es cuando ingresamos la cantidad de vacunas que se, que se, que se han inyectado esta mañana, 14 Pfizer, 15 moderna, por ejemplo. Un indicador sería, ¿cuál es el porcentaje de vacunas Pfizer que fueron dadas hoy? Esa es la diferencia. Luego, tenemos un par de categorías, o de dimensiones, perdón, dinámicas, ¿verdad? Uh, y estos serían, diría yo, podrían ser parte del qué, o también podrían ser parte del, del dónde a veces, dependiendo un poquito de cómo se hacen. Uh, dentro de las funciones dinámicas, son dinámicas porque... Estas no son explícitamente necesarias para obtener una visualización, pero sí ayudan un montón. Por ejemplo, cuando estamos hablando de, de las vacunas, por ejemplo, uno hace el elemento de datos y luego tiene todas sus categorías, ¿verdad? Vacunas dadas, cuántas de ellas Pfizer, cuántas de ellas Moderna, cuántas de ellas a hombres, cuántas de ellas a mujeres. Todos estos tipos de categorías se pueden agregar para desagre desagregar un elemento de datos, de datos agregados También tenemos grupos Y sete grupos, por ejemplo Distintos tipos de unidades organizativas Uno podría decir, por ejemplo Todas las clínicas de tuberculosis Y solamente este tipo de clínicas uno también bueno Hay un montón de cosas que se pueden hacer Y ahora, luego cuando Marco y Juan Manuel estén mostrándole directamente La plataforma, van a poder ver eso ¿Ok? Cuando se combinan los periodos los elementos de datos e indicadores y las unidades organizativas tenemos un valor ¿verdad? ¿Cuántas, ¿cuántas personas recibieron Moderna en la clínica de San Juan el mes pasado? bien claro y eso está, y está ahí si solamente tenemos dos, por ejemplo ¿cuántas personas recibieron Moderna en la clínica de San Juan? no podemos tener un valor porque tenemos que saber cuándo es que estamos mirando ¿Verdad? Y con las, las dimensiones dinámicas tenemos, por ejemplo, las combinaciones de categorías. Por un lado, la categoría sexo nos diría, por ejemplo, la opción sexo femenino, ¿verdad? Y la categoría edad nos podría dar la opción 15 a 19. Y todas estas juntas serían una combinación de opciones. Y si uno sabe que ya va a necesitar... Un reporte específico con esta combinación de opciones La puede preprogramar y así uno no tiene que andar buscando Uy, a ver, ¿cuánta gente del sexo femenino uh, De edad 15 y 19 ha recibido eso? Y andar cliqueándolo cada vez Si uno ya sabe que eso va, es necesario Lo pone ahí y es un par de clics y, y ya está listo ¿Bien? Aquí tienen un ejemplo Esto es de la, de la app de, del visualizador de, de visualizador de tablas dinámicas ¿Verdad? Las dimensiones estáticas están aquí y tienen que incluirse sí o sí. Los datos, los periodos y las unidades organizativas. Esas sí o sí tienen que estar. Las dimensiones dinámicas las tienen aquí debajo y las van agregando a medida que las van necesitando, pero no siempre. En cuanto a los, peri los periodos. Los periodos se pueden dividir en dos. ¿verdad? Periodos fijos. Que representan un periodo, una fecha específica, ¿verdad? Enero 2021, el año 2020, eh, 14 de febrero de 2016, no sé. En cambio, también se pueden hablar de periodos relativos, y estos periodos relativos precia, están siempre basados en la fecha actual normalmente. Podemos decir este mes, el mes pasado, uh, los últimos 12 meses, los últimos 5 años, etcétera, ¿verdad? Y ahí hay un montón de opciones variables. Obviamente, si uno tiene un periodo fijo basado en el año, por ejemplo, cada año el año que viene cuando cuando vaya a ver esa misma visualización no va a cambiar, no se va a cambiar al 2023, va a quedar en 2022 porque es fijo. Sin embargo, si tienen año actual o meses del año actual o lo que sea, pues ahí va cambiando cada vez. Es cuestión de pensar ¿Qué es lo que uno quiere representar realmente en la, en la visualización? ¿Okay? Luego los distintos indicadores se pueden también... Eh, eh, se pueden dividir en dos tipos. ¿Okay? Eh, bueno, lo, en primer lugar tenemos dos tipos de indicadores que se llaman indicadores y indicadores de programa. Los indicadores o indicadores agregados, como mucha gente los dice se dividen en siendo son, son los indicadores clásicos que tienen un denominador y un nominador, ¿verdad? Y se dividen en atómicos, que son, vamos, 1, ¿verdad? O porcentuales, que serían 100%, ¿verdad? Entonces, saber cuántas vacunas Pfizer de todas las que se han administrado sería, pues, un indicador de, de tipo de porcentaje. ¿Qué? Y aquí ya te dejo seguir a ti si quieres, Marco, si te parece. Eh, gracias, Enzo, sí, está bien. Te dejo, compartir, te dejo compartir tu pantalla quizá Pero sí. quizás antes de seguir a ver los indicadores, ¿tenemos alguna pregunta en el chat que no lo estoy pudiendo ver desde aquí? No, ninguna ¿Hay pregunta. Hay algún, algún compañero que no pudo... Pues estaban mencionando de las actividades del día de ayer que no no pudo eh, entrar, digamos, en módulo de usuarios, pero pues ya otros Eso compañeros... Son... Exacto. Eso lo vemos okay. al final, pues... quizás, y nos concentramos ahora en, en lo que son los indicadores. Entonces. Exacto. Entonces, no, por ahora, con respecto a lo que hemos hablado, Genial. no hay ninguna pregunta por el Slack. Okay. Genial. Entonces tú ahora, Marco, puedes seguir y contarles un poco cómo es que se configuran estos indicadores, los agregados, y luego podemos hablar un poquito de indicadores de programa más adelante. De acuerdo, bueno, entonces eh, como mencionaba Enzo, eh, tenemos aquí diferentes tipos de, de indicadores. Bueno, voy a compartir aquí. Aquí hay dos ejemplos, ¿no? Hay uno que es atómico, o digamos que es uno a uno. Eso cómo lo podemos usar cuando, cuando no hay ningún factor de, de multiplicación, ¿no? Entonces, digamos, yo deseo hacer una suma entre diferentes elementos de datos. entonces pues Yo quiero saber por ejemplo, si no, si no he usado la desagregación, yo puedo decirle que el número total de, si tengo el número de personas, por ejemplo, de VIH hombres y número de personas con VIH mujeres, podría tener el, el, un indicador que me sume el número de hombres más mujeres, sí, con VIH, eso, eso por ejemplo, y no necesito tener un factor de multiplicación. Entonces eh, ahí podría usar, eh, cuando me pregunta el tipo de indicador, que es atómico o que el factor de multiplicación es 1. Eh, hay otro, por ejemplo, cuando usamos, eh, digamos, relaciones con numerador, denominador, o vamos a calcular porcentajes, pues aquí el factor de multiplicación sería 100. Pero hay algunas tasas, ¿no? Cuando estamos mirando, no sé, tal vez alguna tasa de, de incidencia o de este tipo, eh, a veces usamos por ejemplo factores de, no sé, esta tasa tiene un factor de multiplicación por cada mil habitantes, por diez mil habitantes, entonces usamos esos factores de multiplicación, ¿no? O sea, la tasa que nos dé el cálculo lo podemos multiplicar por mil o por diez mil entonces podemos crear diferentes tipos de indicadores aquí, entonces por mil o por diez mil eh, para calcular por ejemplo ese tipo de, de tasas de, de incidencia, bueno eh, Listo, entonces, como dice Enzo, aquí eh, un ejemplo para, para la creación de indicadores, ¿no? Eh, aquí es un porcentaje de, de vacunas de Pfizer, ¿no? Sería el porcentaje de, de digamos, yo quisiera saber, mmm, bueno, digamos, de todo el total de vacunas que, que apliqué, por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de vacunas de Pfizer? ¿no? Entonces, aquí tendríamos que, eh, ok, para, o sea... Para lo, aquí dice para los indicadores atómicos el denominador siempre es uno ¿no? Entonces, si voy a hacer como les decía sumas eh, ponemos en el denominador uno, ¿no? entonces esto es un, lo que menciona aquí bueno entonces eh, yo creo que aquí, aquí faltan algunos pasos pero podríamos mirarlo directamente en nuestro servidor de configuración para que veamos cuáles son los pasos para crear un indicador no entonces eh, voy, a compar, voy a parar voy a, voy a salir media aquí y vamos a nuestro servidor de configuración que es este de acá. Mmm, este de aquí. No, perdón. Es, es. No es este de aquí. No es este que dice. Es config. No, config este es nuestro servidor de configuración. Ok, voy a entrar. Mmm, voy a entrar con este usuario. Y vamos a ver cómo. ¿Por qué tengo problemas aquí? Quedé un segundo. Creo que tengo problemas con esta sesión. Voy a ir a otra. Vamos a esto. Esto es de agregados. No. Aquí, este es el de configuración. Pues voy a cerrar mi sesión. Vamos a entrar. Aquí con este usuario. Listo. Aquí tengo mi mi servidor de configuración. Entonces, para entrar, si vamos a darle indicadores, no nos va a aparecer, ¿no? Recuerden siempre entrar por la opción de mantenimiento y vamos a ver los indicadores. Aquí, indicadores. Y es como mencionaba Enzo. En el menú izquierdo nos aparece indicadores, como bien decía, es el que vamos a hacer para cuando vamos a trabajar con datos agregados. Aquí el tipo indicador es el que teníamos... Eh, Aquí hay dos previamente configurados. Podemos crear grupos de indicadores para hacer búsquedas posteriormente. Conjuntos de grupos de indicadores. Y vamos a ver mañana de pronto un poco esto, que hay indicadores especiales, ¿no? Que se configuran de una manera especial para los programas. Y también eh, grupos de indicadores de programas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a, a ver aquí. Si vemos el, el tipo de indicador atómico, el factor de multiplicación es 1. De porcentaje, el factor de multiplicación es 100. Y yo ten, podría tener, como les digo, crear uno nuevo, ¿no? Digamos que este es por, ¿cómo le llamaríamos a este, ¿no? Eh, no sé, por mil. Y el factor de multiplicación es mil. Perdón, mil. O puedo tener otro por, eh, como les digo, 100, 10 mil o 100 mil habitantes, ¿no? Este es por, bueno, aquí como es el nombre, por 100.000. Y aquí el factor sería eh, 100, 1, 2, 3, ¿no? Para estas tasas. Entonces, bueno, ahí ven cómo podemos crear, digamos, diferentes tipos de indicadores. Entonces, como lo mencionaba, un indicador es una relación entre diferentes elementos de datos para nosotros. Eso es bueno aclararlo en el sistema, ¿no? Porque mucha gente, digamos, cuando o digamos dentro de la terminología que nosotros usamos eh, no sé, por ejemplo vamos a crear nuestra batería de indicadores y tengo uno que es el no sé, el, el número de personas eh, de IH positivas entonces dentro de nuestra terminología, ese es un, un indicador, pero recuerden que en el sistema eso podría ser un elemento de datos y en, el, y en, en nuestro sistema siempre cuando hablamos de indicador estamos hablando de esa relación entre diferentes elementos de datos. Entonces, si en la, la diferencia puede ser que eh, para nosotros es el número de personas de VIH. Lo mencionamos como un indicador, pero en realidad para el sistema es un elemento de datos. Es siempre tener eso en cuenta. Entonces, vamos a crear una relación entre, entre, diferentes, o sea, en, entre diferentes elementos de datos. Aquí Juan Manuel ha creado uno. Vamos a ver este cómo le creó, que es el porcentaje de vacunas de Pfizer, que era el que veíamos. Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Eh, un nombre largo, un nombre corto, un código. Podemos tener un icono que vamos a ver en, en la parte de Android. O asignar un color, una descripción, si es anualizado o no. Esto, esto es interesante porque este nos va a permitir, por ejemplo, comparar información que yo tengo de manera anualizada contra otra que no por ejemplo yo puedo tener la información de no sé tal vez mi población objetivo en un denominador ¿cierto? pero digamos la, el número de personas que voy registrando con VIH puede ser de manera mensual o diaria y yo necesito luego comparar esa información anual con el, la población digamos a la que quiero llegar de manera anual entonces podemos utilizar este check de ah, anualizado aquí listo decimales en la salida aquí solamente tengo dos y el tipo de indicador que puede ser porcentaje pero miren acá a ah, eso ya ustedes tienen otros muy bien creados por mil por diez mil exacto los diferentes tipos de de, de tipos de indicadores que podríamos crear ahí si vamos a usar leyendas para este indicador y miren como este es de agregado siempre tengo un numerador, un numerador y un denominador entonces, aquí en el numerador, miren que él me dice, es interesante, ¿no? Este es un número de dosis aplicadas, miren. Ha hecho una suma del número de dosis aplicadas de los de 80, 60, 74, 75, o sea, todas las, las dosis aplicadas de Pfizer. ¿De acuerdo? En el numerador. Y en el denominador, entonces, ¿qué tendríamos? Todas las vacunas aplicadas. O sea, que este indicador me dice que es eh, un porcentaje. O sea, quiero saber de todas las vacunas aplicadas qué porcentaje fueron de Pfizer. ¿Listo? Entonces, este es un ejemplo. ¿vale? Eh, podríamos crear otro. ¿Sí? Eh, vamos a ver y hagamos el ejercicio completo. Entonces, nosotros vamos a suponer entonces, vamos a, a ver, o sea, no lo hagamos contra el número total de vacunas aplicadas, sino que podríamos. Eh, tener una una población objetivo mensual digamos a, a vacunar no que yo voy a ponerla en el, mismo, en el mismo formulario ¿recuerdan? vamos a ver tengo un set de datos por aquí voy a ver si miro el, el, el que tenemos nosotros que es mira, es un, uno que es datos mensuales por programas de salud entonces en este eh, si recuerdo aquí tenemos una variables, unas variables que son, por ejemplo, el número de dosis aplicadas, ¿cierto? De, de vacunas. Entonces, vamos a poner en, en aquí, el, pongámosle aquí, por ejemplo, la, la población objetivo mensual, ¿cierto? Que, a la que yo quería llegar. Entonces, hagamos ese ejemplo. Voy a crear una variable, entonces, para capturar esa población objetivo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver que, cómo, cómo hacemos esto. Entonces, voy a crear aquí y vamos a hacer ese, ese, ese porcentaje. Entonces vamos a decirle aquí, bueno, MG. Esto es de, esto es entonces, vamos a ponerle población objetiva, eh, objetivo, objetivo eh, mensual. ¿Listo? Entonces eh, vamos aquí a adicionar esa población. Este tipo de dominio sigue siendo tracker y pongámosle que es entero positivo y le voy a decir que no uso combinaciones de categoría ni, ni listas desplegables y le digo guardar, listo y voy a ir a mi elemento de datos a mi set de datos y lo voy a agregar yo tengo aquí mi MG y es este de eh, lo tengo aquí, el de datos mensuales por programas de salud entonces aquí voy a escoger mi, mi elemento de datos, la variable que cree mg, población en objetivo mensual y la ponemos acá. Listo. Esto está yo creo que lo estaba capturando por, por distrito, por ciudad. Bueno, entonces ahí ya, ya creo mi variable.